Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar las estructuras que debemos de visualizar a la hora de realizar un estudio de una placa en la cual bueno, se realice la proyección de water. Esta proyección de water eh, se trata de una proyección posterior anterior en, con un ángulo de 37 grados, o sea, tenemos la cabeza en extensión con un ángulo de 37 grados. Eh, tendremos que localizar eh, tres estructuras principales, ¿de acuerdo? Primero lo que es el neurocráneo, que lo estoy yo marcando aquí. Tendremos que localizar también lo que son los senos paranasales, ¿vale? Que serían estas estructuras que tendremos que tener aquí. Y también tendremos que visualizar distintas regiones, ¿vale? Que es lo que vamos a estudiar ahora. Lo primero para poder... Eh, adentrarnos en el estudio de una proyección de water, vamos a marcar lo que son las líneas de Dolan. Son tres líneas, que yo ya las tengo marcadas para, para no perder tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, las tres líneas de Dolan son estas tres. Esta línea roja es la línea 1, esta línea verde es la línea 2 y esta línea de color naranja, que es la línea 3. En negro tengo marcado lo que, son, eh, lo que es la cavidad nasal, el septo nasal, y también las fosas, eh, perdón, el seno eh, maxilar. Eh, algo muy característico en la proyección de Water es identificar el perfil de elefante. Para ello nos vamos a fijar en la línea 2 y en la línea 3, ¿de acuerdo? Eh, línea 2 y línea 3. Si nos fijamos, le voy a poner aquí, venga, ¿vale? Si ponemos aquí, este sería el ojo del elefante, ¿de acuerdo? Y esta sería la trompa no sé si lo, si lo veis, aquí marcaríamos lo mismo, tendríamos, marcaríamos el ojo y tendríamos el, lo que es la frente del elefante con su trompa. Bien, pasamos entonces a hacer eh, el estudio pormenorizado de las distintas regiones y en la primera región que vamos a estudiar va a ser eh, la región cigomática. La región cigomática la vamos a tener eh, en la parte mediolateral, acuerdo? Vamos a abrir aquí y esta es la región cigomática. Bueno, ya tengo casi todo hecho, todo marcado para poder ir más rápido. Entonces, bueno, pues volvemos otra vez con las dos líneas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos eh, las dos líneas de dólar, de la 2 y la 3, marcamos lo que es toda la región cigomática. En esta región, y la vamos a poner ya así para que no... Esta sería toda la región cigomática. Vale. Aquí tenéis el perfil del elefante con su trompa. Bien. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, tenemos una parte superomedial de esta región cigomática, la parte superomedial, y eh, que se va a corresponder, ¿con quién? Con la pared lateral de la órbita, ¿vale? Pared lateral de la órbita. Luego tenemos también una parte inferomedial, esta de aquí, que se va a corresponder con la pared lateral del seno maxilar, fijaros, ¿vale? Tenemos también una parte que es la superolateral que tenéis aquí, que la he puesto en amarillo, ¿vale? Y que se va a corresponder con la fosa temporal ¿vale? y también con el arco cigomático. Y luego tenemos una eh, región inferior y esta región inferior se va a relacionar con, quién? con la rama de la mandíbula, ¿vale? Con la apófisis condilar donde nos vamos a encontrar la articulación temporomandibular. Es la trompa, lo que es el límite de la trompa, siempre no, es donde nos vamos a encontrar nosotros la articulación temporomandibular. Y esto en cuanto a la región cigomática. Pasamos entonces a ver otra región. Otra región que será importante y que es la región orbitaria. de acuerdo. La región orbitaria va a tener, eh, tenemos que identificar una serie de límites y unos contenidos. Voy a eh, sacar de aquí... Vale, esta es la región cigomática y esta será la región orbitaria. Bien, el límite empezamos por los límites. El límite eh, superior ¿vale? o será también lo que denominamos el techo de la órbita. Entonces, eh, va a estar relacionado, por un lado veis aquí, con este color, con el seno temporal. También va a estar relacionado con la porción orbitaria, porción orbitaria del hueso frontal, que es esta parte de aquí toda. Y también eh, nos vamos a encontrar con esta estructura, veis aquí, que es el surco supraorbitario, por donde eh, pasará el nervio supraorbitario. Límite lateral, límite lateral, nos encontramos aquí con quién con el hueso cigomático, están en este color azul. ¿vale? Luego tenemos el, inferiormente el límite inferior, que lo podemos pintado de color amarillo, y su límite será este tabique que veis aquí. Vale. ¿Qué se corresponderá? Bueno, te separa eh, la, lo que es el, la región eh, orbitaria del, del seno maxilar, ¿de acuerdo? Lo que sí en este tabique tenemos que localizar, lo puso ahí en este punto, aquí lo tenéis, el agujero infraorbitario y medialmente... En color verde, lo que vamos a encontrarnos será, está relacionado, se relaciona con el seno etmoidal. Y de ahí también, veis este color verde, será la pared del seno etmoidal, del hueso etmoidal y el seno etmoidal. El contenido, el contenido eh, de la región orbitaria, pues sí que tiene relevancia. Primero, ¿por qué? Porque hacia lateral, si os fijáis, lo puse aquí en estos puntitos azules, ¿vale? Nos vamos a encontrar con lo que denominamos la línea inómina, ¿de acuerdo? Que no es ni más ni menos que, bueno, pues la separación de los rayos cuando inciden sobre eh, las alas menor del, del, del escenoides. En, en la parte superior, que lo he puesto aquí, eh, puntitos negros, ¿vale? Que hay que fijarse bien, nos vamos a encontrar con la fisura supraorbitaria superior. ¿Vale? Y en la parte inferior, aquí, nos vamos a encontrar con lo que es la fisura orbitaria inferior, ¿vale? También nos vamos a tener que fijar que hay cierta opacidad en el fondo, nos vamos a encontrar con cierta opacidad en el fondo de la órbita, ¿vale? Y esta opacidad es debida a la musculatura intrínseca del globo ocular, ¿de acuerdo? Que se va a ordenar, en su parte posterior, a través de un anillo tendinoso que llamamos anillo t Pues esto en cuanto, todo en cuanto a la región orbitaria. Pasamos a la última región que nos interesa de estudio, que es la región eh, maxilar. ¿De acuerdo? Esta región maxilar, como veis aquí, tiene un aspecto piramidal. Y también vamos a ver límites y contenido que podemos encontrar aquí. Los límites a nivel superior nos vamos a encontrar con, con el piso de la órbita. ¿Vale? También podemos encontrarnos lateralmente ¿vale? con la región cigomática que tenemos aquí y medialmente con la cavidad nasal ¿vale? y la arcada dental. ¿Vale? El, contenido, el contenido de esta región maxilar... Eh, va a ser neumático. ¿Esto qué quiere decir? Que está lleno de aire y, por tanto, tiene pues, eh, un aspecto más negro, más radiolúcido, diríamos, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrarnos dentro? Bueno, pues dentro, eh, recubriendo toda lo que es la cavidad, eh, el seno maxilar, nos encontraremos con la eh, mucosa del seno maxilar, ¿de acuerdo? Si hubiese una inflamación o hubiese tal, pues se, bueno, pues se vería muchísimo mejor porque sería radiopaco, ¿vale? Mediamos. Sería menos traslúcido. Bueno, y aún así, bueno, todo esto sería un poco lo que es el, eh, la mucosa. Y luego también debemos de localizar, aquí se localizaría, ¿vale? que tenemos, los puse aquí, el ostium, que va a ser la salida del contenido que puede haber en, el, en la cavidad, eh, en el seno maxilar, hacia la cavidad nasal. ¿De acuerdo? Pues nada, eh, hasta aquí las estructuras eh, que debemos de eh, visualizar o identificar en una, eh, en una proyección de water. Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.